Solamente que quería decir que... Que tengas un cumpleaños maravilloso, gracias por invitarnos, gracias por ser tu amigo, gracias por estar aquí. Por eres venir. una persona increíble en estos pocos años que nos conocemos. Eres, eres un sol para todos nosotros, eres una luz muy especial, debo decir, muy muy especial. Eres como oro. Y te voy a cantar lo que se canta en mi tierra, que yo he nacido en Chile, no muy lejos de su tierra. Lo que se canta en mi tierra cuando alguien tiene cumpleaños. Por muchos años, por muchos años, ¡Ore muchos años. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Vamos, vamos, perdón, vamos a cantar ahora todos, pero con ganas. Cumpleaños feliz. Cumpleaños. Ah. Bueno, ah, es ah. una poquito, a ver, Sí, sí, sí. es sí, sí, sí. sí, sí. <tusurra> <qué> maravilla? ¡Eh! <ríe> lo mismo. ¿Vamos no, o, la lo mismo ¿no? la canción esta. Ah, no? ¿no? <ríe> claro, claro. mismo ya tenemos! Mucho más. Venga, vale, vale, vale. Gracias por venir. Muchísimas gracias a todos por venir y por estar en mi vida y por formar parte de mi vida. A todos mis amigos, mis amigas, eh, de verdad me siento muy querida. Me siento, llevo poco tiempo aquí, pero he hecho una gran familia. Y la verdad que agradezco mucho que todos hayáis tenido ese poquito tiempo de vuestras vidas, que sé que es muy, el tiempo lo más valioso que tenemos y que estéis aquí y que estéis compartiendo conmigo. De verdad que muchas gracias y con mi familia. Muchas gracias. gracias.